Connor, para tu dron. ¿Qué pasó por aquí? Eh, hace como dos o tres semanas, o quizás más, o quizás más, eh, empezaron unos temitas con algunos de mis videos, porque un payaso parece que se ofendió, le llegó la información de la palabra imbécil, eh, le llegó la información de la palabra que le había dicho yo, que era un imbécil o no sé qué. Ay. Entonces, seguramente por ahí empezó a molestar, creyéndose que es un crack, como siempre. Siempre molesta a los demás. Yo cualquier problema que tengo con youtuber, no hago ciertas cosas de maldad. Simplemente no los miro más, que es lo que puede hacer cualquiera. Si no te gusta mi canal, ¿para qué me mirás? Si te sentís identificado, identificada cada vez que hablo. Yo tengo una vida además. Bueno... Digamos, este último, esta última fase de más de 40 años. Cuando yo hablo, y además con mi memoria, cuando yo hablo, o cuando yo me expreso, cuando yo digo algo, a veces sí que te estoy mandando un lance, a veces sí que te estoy mandando una indirecta, a veces sí que te estoy mandando la concha a tu hermana, pero en el ochenta y pico por ciento de los casos que se dan por aludido, se dan por aludido por algo. No estoy haciendo que se den por aludido. Y se hacen esa imaginación. Me pasó hace mucho con una persona, no puedo decir ni nacionalidad ni nada, porque salta la liebre, pero que yo le escribí, que escribía cualquier cosa en, en tu literatura o donde fuera, y pa, saltaba esta persona, y decía, ay sí, porque nosotros, ¿nosotros qué? No era para vos el tema, y siempre saltaste. Entonces, ¿qué, qué es esto, Osvaldo? ¿Dónde está? Me dejaron acá. espectacular qué difícil que es entonces bueno, empezó todo un tema con, un, con unos vídeos míos y me saltó uno y me saltó otro y me saltó otro eh, unos policías estos con cuentas que falsas o con cuentas civiles se metieron en mi canal, opinaron como yo hablo como hablo, todo el mundo se ofende eh, y bueno, hablo como hablo para un lado para el mal y hablo como hablo para el bien y para el bien nunca pasa nada bueno. Y para el mal siempre saltan todos. Es increíble. Cuando digo que te extraño y tenés que venir a saltar sobre mí, abrazarme, etcétera, no pasa nada. Cuando digo andate a la papa, ah oh, no, porque me dijiste que a la, ¿por qué no se utiliza lo bueno y lo malo de igual manera? Porque es increíble, no, no, lo bueno no, no, no, no sé si me explico. Entonces, bueno, empezó esto, lo otro, papá, papá, pa, hasta que me llegó un mail. ¿Vale? Me llegó un mail... Ah, esperen que voy a grabar la pantalla, para así les voy mostrando. Me llegó un mail de Pegaso, que es la Guardia Civil. Un nombre pelotudo, parece una película, ¿viste? Pegaso. Sí, el caballo alado, ya sé lo que es Pegaso. Pelotudos. Eh, ahí, voy a grabar la pantalla, vale. Todo sin micrófono Voy a quitar el micrófono Micrófono out porque ya tengo micrófono 3, 2, 1 Y les muestro aquí el tema de, de, del mail, ¿no? Un mail que es bastante curioso Porque además, aerocámaras eh, A ver Acá hay dos, bueno, el primero Buenos días, como le he comentado esto, lo, lo, le voy a dejar acá un enlace de un canal de un colega que le nos estuvimos hablando de esto, hizo un video y mencionó todas estas cosas en mi canal. Buenos días, como le he comentado por teléfono desde el equipo Pegaso de la Comandancia, pues me llamaron por teléfono, muy amables. Eh. Yo esto no es una queja al, al trabajador, es una queja al sistema, a los protocolos y a la imbecilidad que, que es todo esto. El que está trabajando, está trabajando. ¿Qué va a hacer? Eh, bueno, les podía contar mis anécdotas, pero no me quiero extender. Buenos días. Como le he comentado por teléfono desde el equipo Pegaso de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, estaríamos interesados en que nos aportase una serie de documentos en la relación a un video que está en el portal de YouTube, correctamente en el canal de tu drone. En el video relacionado con la actualización de DJI Fly 1.6.1, eh, se muestra su correo electrónico y su teléfono de contacto. Se muestra mi. Y, mi mail y mi teléfono, pues yo no me escondo de nadie. Y mucha gente que me pide consejos o quiere hablar conmigo, habla directamente a mi teléfono. y, y o viene a verme y vamos y volamos y hacemos fotos y hacemos un montón de cosas con, con los suscriptores y con la gente que necesita. Que, bueno, es único este canal en ese aspecto, porque yo lo quiero así. Eh, su teléfono, así como la imagen del piloto, tanto en el inicio como al final del video, bueno. Esto parece que lo hubiera escrito mi hijo pequeño, haciendo un, un trabajito de literatura contemporánea. Eh, la documentación que se le solicita es registro de operador de drones, seguro correspondiente al dron que está usando y a la operación que realiza, operación, titulación, categoría 1 y a 3. Yo tengo muchas de estas cosas. Eh, a veces cuando voy a enfrentarme a ciertas autoridades en ciertos temas, saco un par de documentos que tengo por unos temas antiguos eh, que, bueno, y se sorprenden y simplemente se termina el asunto en cuanto muestro esa documentación. Cualquier asunto, cualquier asunto se termina. Yo, sin embargo, no tiro de eso, no voy de vivo por la vida, no voy de, de macabra no voy de, generando problemas. Yo tengo un perfil bajo, soy súper tranquilo, hasta que me inflaman las pelotas y ahí me pongo como me pongo. Un saludo, disculpe el error, porque eh, pese a que acá dice que eh, se muestra su correo electrónico... ...me escribieron mal el, el correo electrónico. O sea, está claro en el canal, pero lo pusieron mal. Estaría con mucho trabajo, con muchos juguetes que hay que perseguir a la gente que anda con juguetes... ...y se equivocaron. El equipo de Pegaso, policía especializada en gestión aeronáutica y seguridad operacional... Eh, de la comandancia de la Guardia Civil de Alicante. Teléfono, pa pa pa, correo electrónico. Bueno, lo que están viendo ahí. Eh, eso alude a. un video pero que les quiero mostrar esto. Juegas al Come cookies, cookies, de nocillas crujientes y cremosas. Pruebas. La Guardia Civil se están ganando está desde el equipo Pegaso de mandar emails a youtubers que vuelan drones de menos de 250 gramos, como para que, uy, que viene vale, el coco. En este video se habla de mí, como en muchos otros canales, como en una agencia de. agencia, no, un buffet de abogados yo estoy pidiendo que se junte firma para toda esta payasada hace tiempo. Para drones que, para los que no saben, de lo que estamos hablando. No es que estoy volando un Matrix. O estoy volando, bueno, un Phantom podría ser también, porque el Phantom tiene un peso. Pero es esto. Este es el problema. Este es el problema, ¿Vale? Este es el problema, la forma en la que vuelo, dónde lo vuelo, no sé qué. Volé en la playa, sobre el mar, porque inclusive te hacen volar bajo, entonces le podés dar a alguien, yo vuelo a altitud para evitar todo esas, ese, ese tipo de inconvenientes. Tienen una fantasía en la cabeza toda esta gente que no termina de, de entender absolutamente nada. Entonces, bueno, eh, lo que está pasando es eso. que... Que está molestando a la gente. Lo que están haciendo es molestar a la gente. ¿Dónde está la grabadora de video? ¿Querés decir? Van Nacha la Madonna. ¿Dónde tengo la grabadora? No puse a grabar yo la pantalla. ¿Qué pasó? A ver, no sé qué pasó. Eh, archivo... El grabador de medios. Grabador, pantalla de PC. Ah, vale. Ok, lo detenemos. Ahí apareció. Bueno. Entonces, eh, con este tema, me mandaron el mail. Me, me llamaron por teléfono. Dube. Me enviaron el mail. tres, Me volvieron a llamar por teléfono porque yo hice unas preguntas. Me contestaron las preguntas. El, porque el mail habla de, también se habla de que yo, mi canal, eh, le llegan donaciones, entonces tengo que mostrar un, qué donaciones, de qué me hablan, de qué me hablan. Mirá, eh, ¿cuántos suscriptores tengo? Hoy 4.000. Eh, mi canal, a ver, gente. 4.150 suscriptores, no gano un euro de YouTube, o sea, no gano un euro de YouTube, hay canales que están mucho más allá, están haciendo fortunas con las ventas, con la asociación, con lo que les mandan gratis, no declaran absolutamente nada, vuelan en cualquier lado, vuelan mal, no tienen la licencia, no fueron capaces ni de sacar los carnés, son una happy... Eh, y les va bien porque hacen trampa, porque mienten y como siempre, la gente que miente siempre le va bien este mundo es así, cuanto más mentís, mejor te va entonces yo dije que iba a cuidar la lengua en este video eh, porque ya digo que la gente que está trabajando no, no viene al caso me, me sonó amenaza, ya no me gustó, le dije que si me iban a estar con esto encima eh, me iba a poner como me pongo lo estoy evitando y... esto tiene que ser una comunicación nada más, eh, mandé esto, lo otro, aquello, le dije a esa tiene toda mi documentación está cobrando a esa un sueldo con dinero público y guardia civil, estos de Pegaso y todos los demás están cobrando con sueldos públicos, con nuestros impuestos trabajen yo les tengo que facilitar el trabajo que pase por el aeropuerto a traer la documentación, ve estamos todos locos a dos euros la gasolina ¿De qué están hablando? ¿Se creen que la gente puede ir pagando cosas y tirando el dinero porque sí? No es así la vida como estos creen, ¿vale? No es así. Está muy confundido. ¿Vale? Está muy confundido. Esto no va de polémica, ni de discusiones, ni de la mar en coche. Lo que tienen que hacer es eh, juntar firmas eh, los youtubers, sobre todo los más grandes, los que están calladitos siempre, que son los que más facturan, tienen que empezar a, a ayudar a juntar firmas. Y hay que cambiar la legislación. Una legislación acorde a lo que es eh, la nación y lo que y lo que son los diferentes... Lugares. Yo no te digo que hueles un, un phantom encima del centro de Madrid o adentro de un aeropuerto. O sea, eso ya se sabe que no. Pero todo lo demás hay que aflojar. Hay que aflojar la cuerda. Hay que aflojar la cuerda porque es un disparate. Porque ahí afuera hay cosas mucho peores. ¿Vale? ahí afuera hay cosas mucho peores entonces lo que hay que hacer con este dinero público es llevarlo a donde se necesita y dejarnos de tantas taradeces, tenemos que dejar todas esas estas taradeces porque no es necesario y no ayudan a nadie vale te van a pedir licencia, te van a pedir plan de vuelo, ¿Qué plan de vuelo ¿Qué me estás hablando, no hacía planes de vuelo en avioneta, cuando andaba en Piper y en Cessna, no teníamos plan de vuelo le decía el que estaba en, en control, voy hasta ¿cómo era? Hasta Martín García, cruzábamos a la isla, volvíamos, dábamos una vuelta por el Tigre, íbamos para Quilmes, cuando el aeródromo de Quilmes con aquel, con, con el hijo del coronel. Y ¿qué, qué plan de vuelo con un Mini 2, ¿de qué me estás hablando? No, es una cosa que es, es mortal. Entonces, bueno, nada, lo que hay que hacer, si todos ignoramos esto, vale. Esto es como ahora la deuda que hay de los bancos que no pueden cobrar nada. Todo el mundo se arma. Esto la unión hace la fuerza, hermano. Si estás celoso, si estás que no te gusta mi barba, que las gafas, que no sé qué, olvídate. Escucha, ¿vale? Mirá lo que está pasando, que te va a salpicar a vos. Salpica con los detectores de metales, tu dron Stone. Salpica con la pesca, tu dron náutica. Que una licencia para pesca, que una licencia que si vas con el detector de metales a no sé dónde y encontrás una moneda, tenés que comunicar, andate a la concha de tu madre. ¿Qué tengo que comunicar? Si me encuentro una moneda, ¿de qué van estos? Se hacen todo el país para ellos, ¿entendés? Para la corona y para los cuatro hijos de puta. Se hacen el país para ellos, hacen lo que quieren. Se llevan el dinero de millones, de millones y millones sin que pase nada. La iglesia sigue cobrando cuando en la iglesia ya no hay nadie. Nadie más quiere la iglesia. Si yo creo en algo, lo creo acá. No tengo que ir a un, a un monumento a creer o a hacer así a una estatuita que le hicieron en China. Que hacen 2000 estatuitas del Cristo así para vender a todo el mundo. ¿De qué me estás hablando? Drones. Basta, avioncito, basta, helicóptero, basta. Cuando hubo un accidente con un dron, ¿quién murió porque le cayó un Mini 2 en la cabeza? Decímelo, ¿qué accidente hubo de trenes, de aviones, de motos, porque un Mini 2, qué pasó, dónde? Decímelo en el mundo, que hay cosas mucho peores. No destinen policías al pedo a estar en una oficina haciendo el idiota con el aire acondicionado, los donuts y el cafecito y el puchito cada cinco minutos. Cuando no los alcohólicos, que está lleno porque tengo un familiar atendiendo a policías alcohólicos. Y los compañeros desesperados porque no saben qué hacer con esos compañeros alcohólicos que conducen patrullas en Alicante. ¿Vale? y me venís a hablar de un dron, y me venís a mandar mail, y me llamás, y me acosás, y me volvés a llamar, y me contestás cualquier estupidez. ¡Basta! ¿Vale? ¡Basta! Mi caso archivado. Y si no consulten con autoridades que están por encima de ustedes, mi verdadera documentación de fondo, lo que está ahí, y por qué tienen que dejar esto quieto. ¿Vale? porque van a hacer toda una movida, van a perder un montón de tiempo, van a pasar un montón de cosas, y cuando llegue el punto y nos veamos, van a tener que dejar todo en un cajón, ¿vale? Entonces no molestarme más, ni a mí, y traten de no molestar a los demás, salvo que sea algo completamente grave, o sea, ¿sabes cuando me tenés que llamar a mí? Cuando le pegue con, no sé, con un Mavic Pro, con un Zoom, y le abra la cabeza a un giri ahí en la playa, o cuando me meta en Plaza de Toros con un dron, ¿vale? Al lado de la comandancia de Guardia Civil, muchachos, ya vieron que la Bereta era toda Bereta, no había Browning, Smith Wesson y habían hecho un, un injerto. Les dije que era todo Bereta. El caño era Bereta, la corredera era Bereta, el martillo era Bereta, el extractor era Bereta. Se los dije. Pero bueno, si estoy ahí al lado de la comandancia de mis amigos. Y en Plaza de Toros, por ejemplo, y me pueden decir, no puedes estar acá, entonces se me hace un aviso, se me dice, mira, no puedes. Pero todo lo demás sobra, sobra porque no tiene sentido, basta. Estamos mostrando lo que es Alicante, esto trae turistas, aunque ustedes no lo crean, que están haciendo ahí el idiota y no aportan absolutamente nada. Ustedes son los que chupan y chupan y chupan y pagan su hipoteca y su coche con el dinero que yo tengo que pagar de impuestos, ¿vale? Entonces ustedes solo chupan, nosotros estamos mostrando lugares, estamos mostrando castillos, estamos mostrando monumentos. Yo tengo todo cine, toda literatura, cuidado de mascotas, tu dron náutica, tu dron fotografía, tu dron, tu dron, los canales, la en todos lados. Se está viendo la costa, se están viendo cómo es eh, el fondo con tu dron náutica, las especies marinas, cómo están las poseidonias, cómo está la salud del mar, cómo está el aire, cómo están las playas. Estoy haciendo un trabajo gratis, gratis para esta ciudad y para la gente. Y encima les doy mi sangre. Así que déjenme de joder y muchas cosas más que no interesan mencionar en este momento. Vale, no me jodan más con el tema de drones. Ni a mí ni a nadie. Tengan coherencia y sentido común. Si un imbécil de mierda, un youtuber celoso, hijo de la gran puta, cornudo de un puto empieza a hacer denuncias y a mandar enlaces de videos de los compañeros y colegas, es hijo de puta, traidor, ¿vale? Cotilla. Ustedes lo miran, me pueden mandar un mail y decir, mira trata de no volver a hacer esto porque hay un estúpido que está mandando cosas y nosotros tenemos que por protocolo, si hay una denuncia o hay una información, seguir el caso. Perfecto, lo entiendo perfectamente. Me mandan el comunicado, yo les contestaré, le diré, bueno, vamos a esperar ahora que pase el verano, que haya menos gente en la playa, que no sé qué. Evitaré volar a 700 metros de altura. <risa> y, y lo vamos viendo. Y ya está, nada más que decir. No sé si ha sido claro. Bueno, dije que iba a controlar la boca y por suerte la pude controlar. Tu dron. Conor. Dale, mami, llamame, mandame un mensaje, dale. Ya no aguanto más. Estás perdiendo el tiempo, te lo digo.